El pueblo está en su contra. Esta es la situación que vive Zelensky, pues a más de un año de iniciado el conflicto en Ucrania, los propios pobladores exigen el fin de este enfrentamiento. ¿De qué manera? Pues pidiéndole al mandatario que negocie con Rusia. Esto ha traído consigo miedo por parte del propio gobierno, que no dudó en asegurar que se trata de una tendencia peligrosa. ¿Acaso el gobierno planea reprimir a las personas que no se acoplen a sus ideas? Los detalles... A continuación. Voz de la patria grande. Ni en su país lo quieren. Esta es la situación que está viviendo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien luego de haberse cumplido más de un año del conflicto bélico en Europa del Este, ve como sus esfuerzos por convencer a su gente no tienen resultados. ¿De qué estamos hablando? Pues sucede que el pueblo ucraniano le está exigiendo al mandatario que busque llegar a un acuerdo de paz con Rusia, nación que en su momento propuso reunirse y negociar con Kiev. Dicha proposición fue rechazada por Zelensky, quien por el contrario continuó solicitando ayuda a Occidente, que no dudó en suministrarle armas de combate a dicha nación, logrando así la prolongación de este enfrentamiento. Sin embargo, poco a poco se fueron presentando las exigencias de aceptar una negociación de paz por parte de Kiev, a tal punto que los mismos ciudadanos ucranianos alzaron su voz en contra de la posición que mantiene su mandatario, solicitando que se acabe pronto con dicho conflicto. Se trata de los pobladores del oeste de Ucrania, quienes por medio de un oficial del BIV dieron a conocer su deseo de establecer una reunión con Rusia y llegar a un acuerdo de paz, mencionando que es necesario sentarse en la mesa de negociaciones. ¿Pero qué opinó Kiev ante este levantamiento? Pues tal parece que dicho acto causó mucho revuelo para la administración de Volodymyr Zelensky, pues uno de sus funcionarios calificó de peligrosa a la posición de sus compatriotas. Hay que mantener en mente que son muchos los que quieran negociar con Rusia, manifestó el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, quien también aseguró, es una tendencia muy peligrosa que empiecen a hablar de este tipo de cosas. Esto demostrando que Ucrania mantiene su posición de no ceder ante los pedidos de su población, pese a que durante todo este tiempo ha quedado más que clara la gran ventaja que le lleva Rusia pues es una nación militarmente preparada, mientras que Zelensky sigue dependiendo del apoyo de sus aliados. Pero los ucranianos no son los únicos que se han levantado en contra de su líder, pues en otra nación de Europa también se llevó a cabo una situación similar. ¿De qué país estamos hablando y qué es lo que sucedió exactamente? Se trata de Alemania, y la manifestación que sus pobladores llevaron a cabo en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, en contra del suministro de armas hacia Ucrania y a favor de las negociaciones entre Kiev y Moscú. Dicha protesta fue convocada por dos personajes reconocidos en la nación, quienes llamaron rebelión por la paz, a dicho levantamiento. ¿De quiénes estamos hablando? Pues según el diario Berniner Switung, se trata de la activista Alice Schwarzer, y la parlamentaria de izquierda, Sara Wagenknecht. Ambos personajes decidieron realizar esta manifestación tras ver el aumento de ataques en el conflicto bélico en los que su nación está involucrada debido al apoyo que, junto a otros aliados europeos, le ha brindado a la nación de Volodymyr Zelensky. A lo largo de esta operación militar se dio a conocer toda la ayuda que se le brindó a Ucrania la cual se vio beneficiada por el suministro de vehículos de combate, armas, así como también preparación militar y apoyo económico por parte de los países amigos de esta nación. Debido a ello, las organizaciones de este evento dieron sus respectivos discursos a los miles de asistentes que se reunieron en Berlín, con el fin de que llegue a oídos de su líder para que así se dé por finalizado el apoyo constante a Kiev, pues no quieren verse involucrados y, por consiguiente, perjudicados. Al respecto, la funcionaria, Wagenknecht, expresó, «Este enfrentamiento tiene que acabar y no es ninguna propaganda». «Se debe hacer una oferta de negociación a Rusia, en lugar de librar una interminable conflagración», continuó agregando. Asimismo, aunque con mucha preocupación por la posible intensificación de este conflicto, aclararon fuerte y claro que no se dejarán engañar más por el gobierno. Pero, ¿qué hizo Scholz al respecto? Pues, para sorpresa de muchos, según The Wall Street Journal, el canciller alemán Olaf Scholz, junto a su aliado francés Emmanuel Macron, le pidieron a Zelensky que empiece las negociaciones de paz con Rusia. El pedido de ambos líderes se llevó a cabo en una reunión realizada en París a principios del mes de febrero, en la que el mandatario ucraniano estuvo presente. Los dos líderes instaron al gobierno de Ucrania a empezar las negociaciones de paz, aseguró el medio estadounidense. Sin embargo, Volodymyr Zelensky mostró su negativa ante la solicitud de Scholz y Macron, asegurando que en su momento le propuso al presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan que se reuniera con el mandatario ruso para llegar a un acuerdo. Tras ello, según las palabras del presidente de Ucrania, desde el Kremlin se opusieron a la proposición, por lo que ahora es Kiev quien no quiere mantener ningún acuerdo de paz con la administración rusa. No obstante, desde la potencia euroasiática se indica que también insistieron reiteradas veces en negociar con Zelensky, quien en diversas ocasiones quiso condicionar de manera absurda a Rusia y en muchas otras simplemente rechazó una posible reunión entre ambas naciones. Debido a ello, Rusia fue perdiendo el interés en entablar una conversación civilizada con Ucrania, por lo que hoy en día aseguran que no hay perspectiva de que estas negociaciones se puedan dar nuevamente. Asimismo, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que la administración de Volodymyr Zelensky tendrá que cumplir ciertos requisitos para que la situación en Ucrania se convierta en una pacificación absoluta. De esto, no cabe duda que Zelensky se encuentra cada vez más entre la espada y la pared, pues además de la exigencia de paz por parte de sus aliados, su propio pueblo se ha levantado en su contra. ¿Será que el mandatario ucraniano se rendirá de una vez por todas? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal.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 vernos encontrar.